En Argentina nosotros tenemos una tendencia creciente hacia, hacia el monocultivo de soja. Eh, el monocultivo nos simplifica. Eh, el trabajo en el campo, porque tenemos una, una sola semilla, eh, una, una determinada gama de agroquímicos a utilizar o de, de maquinaria a utilizar, eh, siempre hacer una alternancia de cultivos nos complica un poco el manejo y sumado a que eh, los eh, contratos de... Eh, alquiler de los lotes, muchas veces se hacen en pago con soja y a la rentabilidad que tiene este cultivo, cada vez es más importante la superficie con monocultivo de soja.